Soy Isabel de Armas. En esta unidad vamos a hablar de los gestores de referencias de acceso abierto. Hemos elegido tres, Zotero, Mendeley y Sayulay. Los tres tienen características comunes que vamos a ir viendo. Sayulay es un gestor de referencias sociales creado especialmente para compartir referencias y los otros dos, Zotero y Mendeley, tienen muy desarrollado esa parte de compartir referencias. Los tres permiten la sincronización entre versión local y webs o con otros dispositivos. También los tres permiten añadir PDFs al gestor, bien desde el equipo o desde Internet, y que se extraigan los metadatos de autor, título, etcétera, siempre que al PDF, al crearlo, se le hayan añadido los metadatos. Los artículos de revistas científicas ya los tienen. Zotero y Mendeley, que son gestores de referencias clásicos, tienen un plugin, como los otros gestores que ya hemos citado en las anteriores unidades, todos los gestores suelen tener su plugin para insertar citas en Word o OpenOffice. El más sencillo de utilizar es Zotero y también le hace destacarse de los demás por la extraordinaria compatibilidad con toda clase de fuentes para extraer las referencias, sitios, web, bases de datos, revistas, sitios comerciales, Amazon fuentes multimedia, como YouTube. Es un complemento de Mozilla Firefox, pero tiene conectores que le permiten trabajar con Chrome o Safari y se puede instalar con, tanto como también con Windows, Mac, Mac o Linux. Permite la exportación de referencias a distintos formatos y la publicación en, en muchísimos estilos de cita. Aunque se puede tener el perfil actualizado, los otros dos gestores, Mendeley o SciUlike, lo tienen mejor, actualizándose las propias publicaciones según se van incorporando. Mendeley permite la instalación también con Windows, Mac y Linux, y la sincronización entre las dos versiones, local y web, así como en los dispositivos que nosotros queramos, varios ordenadores, un iPad, un iPhone... Se pueden incluir los PDF que tengamos en el ordenador y luego hacer búsquedas de palabras, anotaciones, subrayar y compartir ese PDF modificado con quien queramos. Porque en Mendeley, la colaboración, compartir referencias es esencial. Crear grupos públicos y privados para compartir y además es una buena alternativa también para analizar el índice de impacto. En este momento, Mendeley tiene millones de documentos, más de 13 millones, y tiene un, un excelente módulo de estadísticas que permite ver los documentos más o menos leídos, los de más éxito, los más leídos de un determinado tema. Site you like también permite tener el perfil actualizado y como su principal función es la de compartir referencias, se pueden también crear grupos públicos y privados. En el siguiente módulo ya vamos a empezar a trabajar con un gestor. El primero va a ser Zotero. Muchas gracias.